Mi pelo significa poder, resistencia a identidad. Eh, ya en ese largo camino de encontrarme, de reconocerme, de reivindicar mi historia, de reivindicar mi negritud, ser una mujer negra fuerte, eh, me he dado cuenta que no importa cómo lo lleve, mientras sea feliz y me guste. Entonces, eso significa en mi cabello para mí, poder. Lo he tenido. Eh, afro más grande, lo, me lo corté, me rapé y ahora estoy dejándolo crecer nuevamente y simplemente amo cada proceso, amo cada hebra, amo cada porosidad, amo mi pelo tal y como es, amo este afro 4C maravilloso que me dieron mis ancestras.